Hola a todos, ahora bienvenidos a un nuevo nuevo Yolink. Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetas 777 como podéis ver, estamos aquí en el canal de Jaime Pedregal. ¡Hola buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí vegetta en un evento directo de mi padre foto 5. Eh, joder, vamos a hacer el vídeo de hoy, bro. Eh, pues en el vídeo de hoy chicos vamos a hacer y ver 5 cosas que no sabía en este momento. Sí, sí, ta, <risa> ta, ta. Y nada, chicos, vamos a ver un vídeo bastante interesante. Que la verdad es que me da curiosidad. Que son cosas que no sabías. El típico vídeo que sale. Que salen recomendados y nunca lo ves. Pero yo lo voy a ver con los compas de la casa. Así que, chicos. No, para que Bienvenidos ¿Para a un nuevo mirar? episodio de Cosas que probablemente no sabías. ¡Vamos allá! Número 24. Te presento a Devendra Suda, la persona con más dedos en el mundo. Vale, eh, seguimos, chicos. ...puedo mover, estos no le incomodan ni le dificultan su profesión como... ¡Madre ejemplo, mía, tener mucho ¡Oh, cuidado. que tiene lo, en las manos, está bien. Son manos Número también! 23. ¡Número 23, tío! Esta es la danza de las mil manos. ¿Coño, es digo, es se ve fenomenal? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, Parece a una del siglo ha mostrado esta coreografía en es el primer país del mundo en reconocerlo como un deporte una pero noticia sinceramente, muy buena lo los de Star la que de, no, no, no, de, no no, no, de la francesa de Esguirina será la responsable de la me encantaba bro, me, oh, me wow. encantaba wow. a ver, ¿vosotros habéis jugado? Claro. pero no era con rayos láser, era con unas pero, espadas que ya era el típico que se ponía heladito para que no se lo yo también creo que a veces pero si yo tenía un truco, que era hacer así? ya yo también, yo también, yo también lo hacía, hombre, yo también hacía ¿cómo hacías? así yo también lo hacía ¿cómo hacías, Bubi? Da igual. No, no, no, no, no, no. De impartir clases como de organizar torneos de duelos con sables de luz, con lo que voy a... Mí se, se me da de puta madre a alguna a de... Este Es un gorila robot. Oh, lo. Bastante real, ¿no? Lo pasa que pasa. Tiene un comportamiento muy similar a uno de verdad. Como puedes ver, los gorilas lo observan con bastante curiosidad. Se diseñó para infiltrarse en hola, una cámara de gorilas para poder grabarlos desde un punto de vista más íntimo con una cámara que tiene claro. en sus ojos. Gracias a él se pudo ver momentos que nunca habían sido Ese antes por un camarón. <ríe> ay, ay, ay, ese, era ruby, ese era Ruby, hay que admitirlo. Ay. Dos durante la cena. Número 20. Te presento al Joker, un gigantesco ¿Qué? tiburón blanco de 4 metros y medio de longitud con una gran cicatriz en su cara, haciéndolo lucir muy parecido al enemigo de Batman. No se Joker. sabe cómo se originó su herida, pero ¿Qué? lo cierto es que le dio un aspecto único y aterrador. Fuyo. ¿No crees? Además, es bastante curioso, así que no va a dudar en la serpensa a cualquier persona para darle un mejor besazo. Fue grabado en video a comienzos del 2000. Para me para matar a un tiburón si os viene. Yo sé lo que hay que hacer. Según venga, hay que darle un puñetazo en la nariz. ¿Cómo todo así? A los tiburones cuando te atacan hay que apuñalarles el ojo. ¡Hasta el ojo con los dedos, niños! Dios! Ahí va a verle. A un tiburón le da igual porque un tiburón no ve No, pero Al el, meter el dedo del el, el ojo El tiburón se pone nervioso y le suelta. ¿Sabías que existe una especie de peces piedra Que tienen navajas debajo de sus ojos? No ese, solo son de los animales pez, pero más venenosos del mundo tira. También tienen algo no. parecido a unos sables Que pueden sacar ah, y retraer sé. de sus mejillas ¿Eso es Cuando quieran No se sabe exactamente la función de sus interesantes armas Pero se que las usan para fines reproductivos Parece Como seducir a los hembras en o batallar contra otros machos Habitan las aguas tropicales de los océanos índico Ay, lo. y pacífico 18 ¿Qué? esta no es una ardilla voladora es oh, no. un petauro del azúcar oh, no. un pequeño marsupial capaz de planear por los aires sí, su nombre se debe a que le encantan los alimentos azucarados puede medir de 14 hasta 19 centímetros de longitud cada lado del cuerpo tiene membranas que se extienden de sus muñecas hasta el burilo, es por ello que puede medir de de a empezar hasta 55 la, la, la, la, la, la. <risas> Metros desde la rama de un árbol a otra Además, se ve bastante adorable Así es como se verían las películas de Hollywood Sin los efectos especiales Como puedes ver, oh. tanto los directores como los actores Necesitan utilizar su imaginación para no cada escena ya. ya que muchas veces tienen que interactuar con cosas Que ni siquiera están en el set Las pantallas wow, wow. verdes y las imágenes generadas por computadoras Son muy utilizadas hoy en día Y cada vez la ¿Basta? tecnología avanza más Boten. ¿Te imaginas Quí todo lograr. lo que se podrá hacer en el futuro de las películas? Yo. Número 16 esto es lo que deberás aguantar si tienes a un dragón de Komodo como mascota. Sí, algunos de estos animales, aunque sean muy peligrosos y tengan una saliva venenosa, han sido capaces de ser domesticados para convivir con los humanos. Eso sí, prepárate para tener un gran lagarto que puede llegar a pesar 140 kilos y medir más de 3 metros. Se Sus cuidados son vea, más exigentes por... y diferentes al de por... una mascota común, sensible? y en algunos países es ilegal tener uno en tu casa. Yo te recomiendo que mejor adoptes a un perrito. Número 15 ¿Sabías que existen ríos y lagos en el fondo del océano? Sí, escuchaste ¿Qué? bien. En el Golfo de México, cerca de la península de Yucatán, es donde podemos encontrar una mayor cantidad de lagos en el fondo del océano. ¿También? ¿Cómo ver ríos y lagos en un, en un, en un océano, bro? ¿Qué ¿Random, ¿no? ¿Random? ¿No lo había escuchado? Plexo. Debajo del agua. Llamados no, no, no. lagos de salmuera o piscinas de salmuera. Estos lagos a menudo tienen altas concentraciones de sal y metano, provocando que sus aguas no se puedan mezclar con las del mar, creando este ah, increíble sol. y genial fenómeno. Es como una doble. doble en plan, un río entre un océano. Número 14. Esta gota de ámbar tiene casi 100 millones de años de antigüedad. Fue descubierta a principios del año 2020 al norte de Birmania, en el sudeste asiático. Un ¡Lagarto! En su interior se La encuentra lava. un oculudentavis, es un pequeño pájaro Soy prehistórico yo. considerado como el dinosaurio más diminuto que ha existido. Para que te hagas una idea, su tamaño es similar al de un guisante, con pequeños dientes afilados que sobresalen de su pico y ojos similares a los de un lagarto. ¿no? Sí, yo, yo, yo, yo, yo. Número 3 hay, no hay, puede haber un pájaro del tamaño de un guisante, bro. Y que lo veas, nada, imposible. Aparte, los dinosaurios no eran grandes. Eso es un mosquito, pero no un pájaro. <risa> un mosquito, bro. Qué locura ver un pajarillo de, de... como un guisante así de pequeño, bro. Eso Qué, ¿Sabías que el personaje Simpsons, Simpson, House, fue diseñado por Matt Groening para un comercial de golosinas antes de ser incluido en el programa? Sí, este personaje no estaba pensado para ser parte del elenco principal de la serie. Su nombre se origina del segundo nombre del expresidente de los Estados Unidos, <risa> oh, yeah. Richard Nixon, el cual oh, yeah. es oh, yeah. Según el creador, era el nombre más desafortunado que podía pensar para un niño. Ahora muchas cosas tienen sentido. La, la. Número 12. ¿Sabías que los manatíes pueden hundirse en el agua Echándose gases? Sí, sí, escuchaste bien Son capaces de controlar su flotabilidad Gracias a este método ¿Cómo? Estos animales no poseen no no. vejiga natatoria órgano que tienen los peces Y que usan para nadar Por lo tanto deben arreglárselas de otras formas ¡Ala! Por suerte para el mar. ellos Sus cuerpos tienen diferentes mecanismos Que sí, los ayudan a hacer esto. esto Uno es aguantar los Acá gases hay Para ahí salir de a la muerto, superficie no? Y soltarlos para bajar hasta el fondo Como si fueran globos En los huertos sabes? Número 11 En el norte de Tanzania. Chavales Wow. <risa> <risa> Literalmente estamos aquí secos. Y existe Volcán. un enorme lago rojo tan letal que casi ningún ser vivo puede entrar en él. A los... pa, por cuánto dinero irías a este lago. Eh lo que sea, me gusta vivir experiencias así que gratis. <risa> ¿Te quedarías así de seco? Estaría <risa> guapo en verdad. 60 <risa> grados centígrados y el agua tiene una enorme cantidad de sales de cloro, no sodio de la, y magnesio. ¿no? Su peculiar color se debe a las algas rojas no Los flamencos son capaces de sobrevivir es en estas condiciones, filtrando esta peligrosa agua con sus picos mientras comen las algas sí, de su yo. interior. Literalmente. Ya ves. O sea, no, Número 10. No, no, en no Australia interés. se encuentra el monte Wengi, cuyo interior lleva ardiendo más de 5.500 años. 27 metros debajo de la superficie de esta montaña ardiente, hay una veta de carbón que está encendida en llamas desde hace... parecido a esta, ¿no? Sí, a Australia. Ah, Lululú, en Australia. Urulu. Australia. ¿Me tuve que leer un libro en inglés? Sí, Lululú. Y hay unos animales que se llaman fluxus. No, no, que son hablas? como Escucha, escamburitos lo de Lulú no es coña. Me tuve que leer un libro en inglés. Que les no. tampoco les digan coña, Lululú. El, el monte Lululú. No, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah. Que Está lleno de carbón activo por dentro de hace ciento y pico millones de años. Debería llegar un momento que explota todo, ¿no? ¿Cómo explota? No, he caliente. pero caliente es, es como una albóndiga, por dentro está caliente y por fuera frío, entonces lo que hace el efecto... La albóndiga está caliente entera ahora. No, por fuera se enfría antes que por dentro, porque básicamente hace el efecto de la gravedad. No, porque si le unta está entonces se enfría. De, <ríe> la la de la gravedad por la... gravedad De años. Nadie sabe con seguridad cómo se inició el fuego, ni tampoco cuándo acabará. Hoy la montaña humeante está y su extraño entorno pues que si parece un paisaje postapocalíptico se ha convertido en toda una atracción turística. Número 9. Este es el increíble arte detallado de hojas de Kanad Nurtazin, un artista este autodidacta chavala. de Kazajistán. Toma hojas de árboles intactas. Las yo son... he visto en TikTok vídeos de estos, pero de Cristiano Ronaldo, que hacían como Cristiano Ronaldo. En una hoja. Yo intentaba hacer eso de pequeño, pero. No hacía nada. Yo acabo de mandar la hoja. Yo, yo siempre como las que las cortaba, no sé por qué. De papel, Luego dibuja los diseños no encima hacer de hacer ellas papelito. y por último las recorta con una cuchilla de afeitar. El resultado es fenomenal. ¿No te parece? Hola. Y después lo comparte en sus Monstruo redes sociales donde sus obras tienen Muchas muchísimo gracias. apoyo. Recibido. Número 8. Así es como fue creado un túnel de 70 metros Bajo una autopista de los Países Bajos En apenas un fin de semana Sí, durante día semana. y noche Cientos de obreros trabajaron sin parar Con el fin de no perder ni un segundo Y terminar la obra lo más rápido posible y lobo, Lo acabaron no en un... Ni parada para el bocadillo Literalmente No, no, yo no puedo ni me. <risa> tiempo récord de dos días. El túnel fue colocado en la autopista A12 yeah, que la se, la se la dirige la hacia la ciudad, la ciudad, la ciudad de Arnhem Y Al comenzar la, la semana ya, moviendo, ya los automóviles que podían transitar, transitar sobre él. Número 7 Al interpretar al mago oscuro Grindelwald en la película <risa> For <risa> the 2, Johnny cambió el método utilizado para <risa> aprender el niño calvo con lo de fuego aquí. eso es Avatar. Escucha, esto <risa> es de no de Jack Sparrow o sí es Jack Sparrow. Sí, coño, pero no. El líder sí, de… El leader. no sí. del no sé qué fantástico. Mientras todos tomaban clases de esgrima, él tomó un curso de dirección filarmónica, así que sus movimientos se veían como los de un director de orquesta, lo que sí. le daba un aspecto más no elegante manera, y, de y tenebroso. Visto. Un detalle extra es fue poquera. la forma en la que hacía sus encantamientos, que eran extractos de diferentes piezas clásicas. Yo creo que cool, sí? música. Número 6. Esta es uh -huh. una cotorra de Carolina. Su pluma que es bastante hermoso, ¿no te parece? Paso pues fue esta misma razón la que llevó a su especie a la extinción no, no, no, no, no, a principios del siglo XX. Muchas se personas las cazaban por sus plumas que eran usadas en sombreros para mujeres. Además... pero eso. Eso es una en cautividad. ¡Es delicioso! Los agricultores pensaban que eran una plaga y se deshacían de ellas en estado salvaje fue abatido en 1904 y el último en cautiverio murió... Fue abatido, en... cogieron un cañón. ¡Ay! ¡Bum! ¡El último! En el ...de Cincinnati en 1918. ¡Bum! Número 5. ¿Sabías que en las costas del estado de Virginia sí, sí, en los sí, Estados sí, Unidos, Unidos hay islas fantasmas? Sí, son 14 fantasmas. islas que han estado inhabitadas desde el año 1900. Me recuerda a la isla de, de... ¿Cómo se llama? La, la película está de pi cómo se llama la vida de pi la vida de pi pero esa película la habéis visto? habéis visto a la isla sí empieza sí. a iluminar qué rayada eh y como que se todo se muere por la noche yo estuve ahí <risa> has sentado ahí Nada. No, no. 36. Sin embargo, actúan como una gran barrera natural de las costas durante la temporada de huracanes. Además, son el hogar de una importante población de caballos salvajes. Por otro lado, acá se encuentra una instalación de vuelo de la NASA y el segundo faro más grande del país. No, no, no, no, no, no, Número 4. Este es el cubo de Rubik con más piezas del mundo. Madre Se tío. trata de un 33x33x33 por 33 por 33 creado por el francés Gregory Fenwick en he de 2 Gregorio. de diciembre de 2017. <risa> es, Mira, total... es crearlo muy fácil, ¿no? En verdad, sí, tú... Bueno, me, me me funciona. Tiene 6153 piezas móviles y pesa más de 3 kilos. Unas 22 veces más pesado que un cubo de Rubik estándar. Este. A Greg le tomó 205 horas construirlo y pegar un gran número de pegatinas en el ah. lugar correcto. Si tanto tiempo le costó hacerlo, imagina cuánto tardaría en resolverlo. No número 3. Este es un fósil del caparazón de una tortuga estupendemis, la especie de tortuga de agua dulce más grande que ha existido en la Tierra. Esto me recuerda a, tu, a la tortuga caimán esta. Hola. La tortuga. La tortuga caimán. Ah, mami. Yo te, te cojo la cabeza y te lo pongo en la blanca. A bulbasur. Como puedes ver, eran mucho más grandes que una persona. Llegaron a medir entre 2 a 3 metros de largo. Se cree que se extinguieron hace 5 o 6 millones de años. La mayoría de los fósiles de esta extinta especie han sido encontrados en el norte de América bueno, sí. del Sur, concretamente ah, en Colombia y Venezuela. Número 2 Así es como se ve la migración celular en nuestros cuerpos. A medida que las células migratorias se trasladan, esto detrás a... de ellas dejan unas largas células llamadas la fibra. fibras de retracción. Estas contienen factores que promueven que otras células sigan su rastro. Esto ocurre durante la cicatrización y las respuestas del sistema inmune, que requiere. Yo no en nada en esto. En resumen, ha dicho. Yo me he dormido en esta. Sí, Entonces, nada. Ver, Yo sí, en esta, en sí, sí. Yo he hecho como. Esta es una bejuquilla verde Una delgada y delicada serpiente que habita guapo? En América Central y el norte de América del Sur Y es bastante popular Esta en la India. Bueno, Apenas tiene 2 centímetros de bien. grosor Y puede llegar a medir entre 1.5 y 2 metros de largo No sé y es capaz de comer alimentos amalesco? muy grandes Debido a lo delgada pies? que es Y por eso los evita pies? Su temperamento es bastante pies? tranquilo con los humanos Pero no debemos confiarnos eh... Aunque su veneno no es mortal Puede paralizar un dedo por meses y Eso, eso más curioso de todo el video. Para mí... ¿El eh, de la serpiente? A mí el de la tortuga, bro Una tortuga más grande que un mosquito. A mí el del sí, pájaro de... mosquito Ya, en verdad, sí, eh Un pájaro que sea como un guisante Que sea como un diente tuyo, jopa Me lo como Yo... Quiero ir a la Isla fantasma con ellos Pues tienes que perderte, bro Eso es como un ritual <risa> Tienes que perderte en una Ir con un tigre eso. y liarlo Pero necesitas una mujer para probar todo eso no hace falta. Yo y mi hermano, por lo menos todo. Una bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a ir a la Isla Fantama. Mañana tendréis, o pasado, otro pero, próximo vídeo con más gente, más cosas, cosas nuevas. Pero, ¿por qué Bueno, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Hasta la próxima, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós chavales!